Bueno, pues nada, ya vamos a, ir, vamos a ir cerrando, ¿vale? Y para terminar el congreso contamos con tres de nuestros compañeros del equipo de líderes de asistencia personal que, que van a compartir unas palabras de, de cierre con todos y con todas. Eh, la primera persona será Cereza de Moreno, ella es representante del equipo de líderes de asistencia, de asistencia personal de Plena Inclusión Canarias y, y bueno, pues ella, ella tiene, quiere compartir su propia experiencia eh, teniendo un asistente personal. También contamos con Antonio Santana, que ya habéis hablado, ya le, le, le hemos escuchado antes en el Congreso, que es de, de, de, representante del equipo de líderes de Plena Inclusión Canarias. Y, eh, por último, eh, Beatriz Alfajeme, ella es representante del equipo de líderes de Plena Inclusión Castilla y León y, y bueno, pues nada, los dejamos con ellos que van a hacer el cierre del congreso, muchas gracias. Eh, hola, buenos días a todos, mi nombre es Cerezales, soy miembro del grupo de líderes, como bien estaba diciendo Silvia, encantadísima de estar en, en una charla como este y yo gracias a la asociación Rafael, una asociación de aquí de la Fundación de Gran Canaria, he podido eh, tener asistente personal eh, qué te facilita el asistente personal llevar cosas de tu vida diaria como puede ser pues por ejemplo eh, llevar una agenda bien eh, estructurada y demás que yo sola no la puedo llevar ir a comprar ir a comprar un café o, o hacer lo que quiera llevar cosas de tu vida diaria que no esté con tu familia y eso es súper bonito. Yo, la verdad, que lo llevo teniendo desde hace dos mesitos nada más. Y eh, la verdad que, que me ha servido muchísimo para aprender, para, saber la, lo, para tener esa capacidad que yo tengo, para saber la capacidad que yo tengo eh, de organización y, sobre todo, para tener una vida eh, plena y como yo quiero, no siempre eh, dependiendo de tu familia. Y entiendo que tanto para nuestra familia como para nosotros es importante que, que se haga el asistente personal porque es, un, es una calidad de vida súper buena y eh, nos facilita el no tener conducta disruptiva. Cuando no se tiene asistente personal y, y tenemos más conductas disruptivas, en nuestra familia y nosotros lo pasamos fatal. Entonces, una manera de no, de no tener muchas conductas anómalas es eh, eh, tener un asistente personal. O sea que, por favor, yo eh, le pido a las administraciones públicas que aquí en Canarias y en los sitios que no va que se haga realidad, porque es un, una historia de calidad de vida. Gracias, si les sabe Ahora, Antonio y Beatriz, si queréis continuar. Bueno, buenos días. Eh, yo estoy aquí en, con Antonio, empleo de Inclusión Canarias y en primer lugar le quería preguntar por qué cree él que es importante el poder tener un asistente personal en su vida, que, no, que, que aún no lo tiene. ¿Por qué cree que es el importante tenerlo? Es importante tener el, el asistente personal porque, por ejemplo, hay diferentes discapacidades, movilidades y... Y cada persona necesita a lo mejor una persona de asistencia personal. Hay gente que a lo mejor necesita tres. Y aparte de estar en casa, como dijo la compañera antes, del tema del café y todo eso, ya es otro punto. También es el tema de salir a la calle. A lo mejor una persona con movilidad reducida, que a lo mejor no se pueda mover de cintura para arriba o no lo pueda así a ruedas, y a lo mejor tiene una puesta arriba y con pues el carro, eso no puede, necesita tener a alguien. El cambio, el asistente personal podría, más o menos, echarle un impulso de atrás para que él, como dentro de sus posibilidades, pudiera mover un poco las ruedas. Porque al tener el asistente personal de atrás es como el impulso que te hace seguir adelante. Yo también ya con el tema de los médicos y, y los médicos, la farmacia, la, los centros comerciales, porque a lo mejor. Como hay diferentes tipos de discapacidades, la ciudad ahora mismo no está preparada y los otros comisiones tienen muchos Como La persona con movilidad reducida le manda a, a, a la persona de asistencia personal que por lo menos le alcance esa cosa que él no puede coger, que a lo mejor le gusta mucho, o que a lo mejor cuando vaya a pagar le ayude a, a ver cuánto tiene que pagar y cuánto le devuelve. Muy bien, Antonio. Una última pregunta. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees tú que es importante que se hagan congresos como este? El tema del congreso es porque esto es una de las formas que a lo mejor podemos reivindicar, porque entre más gente reivindicamos para el tema de la asistencia personal, entre más gente hay, más fácil podemos poner las cosas para que la gente se para a pensar en todas las personas que hay como unidad reducida desde pequeños a mayores, y si nadie hace congreso o manifestaciones o pactas, no hay tu día. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber asistencia personal, para haber asistencia personal. Por eso es porque yo siempre digo que hay que insistir, reclamar y más hasta el máximo darte no por vencido. Muy bien, Antonio, en eso estamos. Muchas gracias. Eh, le paso la palabra a nuestra compañera Bea. Hola, buenos días. Eh, yo me llamo Beatriz Alfaceme y vengo en representación de líderes de Castilla y León, provincia de Salamanca. Eh, yo os voy a hablar sobre cuál es para mí el, el papel más importante de la asistente personal en el día a día. Eh, el papel in, más importante de, este, de esta figura es eh, el hacer eh, cosas eh, diferentes eh, con, diferentes en, en lo que se refiere a, a trabajar con personas con discapacidad intelectual, a darles apoyo suficiente como para seguir adelante. Eh, es, eh, es importante para, para sus vidas, para las vidas con, con discapacidad intelectual. Y no me refiero solo a unas pocas personas con discapacidad, sino a todas las personas del mundo. Eh, es algo eh, muy importante, muy eficaz a la hora de, de tener eh, la posibilidad de contar con ella para, eh, para hablar, para socializar, para hacer, para deshacer, para contribuir eh, por una buena causa. Eh, lo mejor de todo es eso, la importancia de tener una asistencia personal es el trabajo, el sacrificio, las ganas, eh, el espíritu, la energía, la bondad, la generosidad. Ser algo importante en nuestras vidas, en todas las personas con discapacidad intelectual o no. Eh, es algo fundamental en nuestras vidas, porque es, es un privilegio contar con este tipo de gente, porque es de la única manera que nos puede aportar eh, el suficiente de eh, trabajo y material que. Que nos, puede, que nos puede dar. Bueno, ¿Por qué crees que es importante hacer este tipo de congresos? Eh, es muy importante hacer este tipo de congresos porque eh, hay, que, hay que solventar, hay que eh, luchar por tener este tipo de, de personas. Eh, hay que dar a entender, hay que hacer ruido, hay que salir a la calle, hay que demostrar que las personas con, con, que, las, que las asistentes personales son muy importantes y como son tan importantes como cualquier otra persona en el mundo deben eh, saber todo en todo el mundo y todas las personas que es lo mejor y esencial de nuestras vidas para eh, este tipo de congresos se deberían hacer más a menudo en, y, y fomentarlo y trasladarlo al, al mundo real, a lo que es el mundo real, para que todo el mundo se implique, para que todas las eh, personas estén ahí y, y, que, y que nos vean. Bueno, pues con ese mensaje, que nos vean, ¿verdad? Estar ahí, que nos, que nos vean. vean, que la asistencia personal sea grande en toda España. Eh, sí, que sea grande en toda España, en todas las... Eh, televisiones, en radios, en prensa. Es muy importante hacer este tipo de congresos porque es esencial, es un trabajo motivador, enérgico. Y, y gracias a eso, fíjate tú, yo tengo eh, la, el, el honor, el privilegio de contar con este tipo de asistentes. Yo tengo una asistente personal y la verdad es que es maravillosa. Es una persona estupenda en todos los sentidos. Y también doy gracias a mis hermanas y hermanos por haberme dado esta oportunidad de tener una asistente personal. Porque gracias a ella he conseguido quitarme muchos miedos, eh, muchas dudas que tenía hace mucho tiempo. Y ahora, eh, gracias a esta asistente que se llama Virginia, estoy encantada de la vida. Y desde aquí le mando un saludo. Muchas gracias Bea, por, por esa invitación a, a la vida independiente, porque como dice el título del Congreso, con tu apoyo yo elijo, con el apoyo de Virginia, con el apoyo de asistentes personales tan buenas, yo elijo, y yo elijo mi vida y elijo la vida que quiero vivir. Así que con esa invitación yo creo que despedimos, damos las gracias a todas estas personas que nos han acompañado ayer y hoy. Sí, le damos las gracias a todas las personas y asistentes a este Congreso, y decirles que ánimo, que a por todas, que, que sigan luchando, que sigan transmitiendo energía positiva para que ese asistente personal siga siendo parte de nuestras vidas.